Bueno, eh, desde el, el INAES, bienvenidos a todos y a todas a esta reunión. Eh, la verdad que esta reunión se enmarca se en un acuerdo eh, realizado entre, entre el INTI y el INAES con objetivo de, de desarrollo de actividades eh, vinculadas a programas, proyectos y actividades de carácter científico y tecnológico, eh, educativo y social, eh, con participación de, del cooperativismo y el asociativismo. Eh, en, este, es decir, en este acuerdo eh, vamos a avanzar sobre un acuerdo Particular en el marco de, del acuerdo marco justamente, eh, donde incorporaríamos eh, el tema como un tema específico a trabajar, eh, el tema de tecnologías para la salud y la, y la discapacidad. Eh, es un tema bastante, es decir, muy, muy querido por, por nosotros porque eh, además de la, de la importancia que tiene es un legado, es un legado histórico de un joven eh, que, que vivió 94 años y fue joven hasta hasta el último momento y hasta el último momento no paró de desarrollar eh, tecnologías que hicieran más fácil la vida de los que tenían alguna dificultad para transitarla. Eh, ya sea las personas mayores como las personas con capacidades diferentes. Eh, y mmm, dedicó toda la vida, fue un empresario, fue un empresario exitoso, eh, pero dedicó toda, la, toda su, su última etapa de la vida a desarrollar patentes eh, que están en, en el INTI y que, y que puedan ser utilizadas eh, libremente por, por los argentinos en esto de la búsqueda de, del, buen, del buen vivir. Eh, Rafael Cuanoff, el tuta para, para los, que, los, los que hicimos tanto, eh, en un momento encontró las mesas del asociativismo y la economía social como un, un lugar donde donde hacer florecer o, o, o volver a hacer florecer, porque eh, hubo cuatro años mustios, eh, de cuatro años de, de una peste amarilla que, que asoló a, a toda la Argentina y donde proyectos de este tipo fueron dejados de lado, eh, simplemente porque la calidad de vida, eh, simplemente porque el, el, buen, el buen vivir y el bien común no le interesaba al gobierno que, que estuvo en los cuatro años, eh, entre el 15 y el 19. Eh, Rafael planteó eh, en su momento, cuando encontró lo de las mesas, eh, me llamó y, y empezó a decir, esto tiene que estar adentro de las mesas, y con su forma de, de, de, de trabajo, de ir para adelante, es decir, de pensar, cuando, cuando le dijimos, vamos, vamos a hacerlo, eh, es decir, al día siguiente, es decir, yo se lo mandé por, por mail, y al día siguiente me dijo, hablé con mi hijo y, y, y le dije que, que había rejuvenecido y que, y que teníamos un nuevo proyecto para hacer, eh, y, y se acordó en, los, en sus últimos momentos de, de pensar en que, que el lugar ideal para que florecieran sus ideas, eh, eran justamente la, las mesas de la asociatividad Y eh, a, partir de, a partir de ahí se fue dando eh, una relación eh, muy, muy buena con, con, con las cosas que, que tienen que tener las relaciones, que es eh, la calidad de la relación, pero fu eh, fundamentalmente la calidez de la relación eh, un, un trabajo en común con, con Mario Aguilar que es, eh, para, es en realidad para el Tuta y por lo tanto para nosotros el, el, el heredero directo de todos sus proyectos. Eh, probablemente eh, muchos de los que están participando hoy eh, desconozcan eh, que son las mesas del asociativismo eh, que está eh, dando espacio a, a un programa especial en el convenio entre el INTI e INAES, pero que estamos incorporando a Andy, que hoy nos acompaña, a que esté presente también en este, en este proyecto como, como una tercera tercer entidad, eh, y seguramente, y muy pronto, incorporemos al, al INET, que era una pata que, que el tuta siempre quiso tener adentro de estos proyectos. Eh, las mesas del asociativismo es, es un principio de organización promovida por el INAES, eh, con el objetivo de ir generando comunidad organizada, de que las organizaciones que no tienen como, como base de sus acciones el espíritu de lucro, la acumulación de riqueza, la acumulación de de poder eh, y el aprovechamiento en funciones individuales o de grupos eh, frente, al, frente al resto de, de, los, eh, de, de la sociedad, sino que en, tienen como base de su, accionar, de su accionar la solidaridad, la reciprocidad, la ayuda mutua, la cooperación, la colaboración, eh, la hermandad, la fraternidad. Eh, esos, eh, esas organizaciones empezaran a poner un espacio en común eh, independientemente de, eh, de los intereses individuales e independientemente del Estado eh, para conformar eh, sistemas de, de organización que puedan construir su propio destino. Eh, El INAES en realidad es quien los promueve es quien ha empujado la idea eh, pensando en comunidad organizada y que eh, ha permitido que en este momento en Argentina existan 101 eh, espacios de, de comunicación de este tipo. Hay eh, 101 nodos activos funcionando en toda Argentina, eh, donde se juntan cooperativas mutuales se juntan eh, clubes, sindicatos, eh, organizaciones sociales, asociaciones civiles, eh, universidades, centros científicos y tecnológicos, eh, y, y la sociedad civil que van desde, desde las cooperadoras escolares, las cooperadoras de hospitales, los centros de jubilados, eh, los, los bomberos voluntarios, los, los grupos de defensa civil, las ONG, los, las asociaciones de pequeñas empresas y de economías regionales. Eh, o sea, un espacio muy, muy amplio de, de solidaridad y de empezar a trabajar en conjunto. Estos espacios empiezan a conocerse, empiezan a generar sistemas de confianza. Eh, la confianza es, eh, como decía Mario Cafiero, eh, un combustible que cuanto más se usa, eh, más, se, más se genera. Eh, y, y Mario, que fue eh, quien, quien inspiró la, la idea de, de trabajar desde el INAES el tema de, la, de las comunidades organizadas, eh, tiene, tenía muy, muy claro de que era el principio de una nueva sociedad, de una sociedad basada en valores diferentes, una sociedad que, que empezara a hacerlo lo distinto, porque hacer lo mismo eh, llevó 250 años. En el, donde eh, después de haber hecho lo mismo, que es seguir y organizar a la sociedad en función de los intereses individuales y de los que son normalmente egoístas, que por lo tanto son salvajes, que por lo tanto son competitivos, nos llevó a una situación donde Naciones Unidas, cuando tiene que fijar eh, los objetivos de, de la eh, sociedad eh, eh, sustentable, eh, de cara al 2030, o sea, 250 años después de haberse expresado que los principios de organización de la sociedad es, eh, es el, el seguir eh, la voluntad de, de los instintos eh, individuales y egoístas, eh, después de tanto tiempo eh, tienen que reconocer eh, que ¿A dónde nos llevó eso? A tener que plantear como objetivo, primero, eh, disminuir la pobreza en el mundo, eh, resolver los temas de hambre, eh, los temas de, de agua, de un planeta que está explotando, de, de problemas graves de, de salud, de vivienda, de contaminación de, de, las, de las aguas, de, de los océanos, eh, o sea, son 16 cargas que demostrando que no es posible o que por los medios eh, que se usaron hasta ahora eh, no se podía llegar a una sociedad eh, organizada. Eh, y el 17, el, el principio 17, es justamente lo que nosotros consideramos que es la herramienta para resolver estos, estos temas, ¿Y qué es el asociativismo? O sea, en el objetivo 17 se dice que hay que fomentar la asociación. Para nosotros la asociación, la cooperación, la solidaridad es lo único que va a permitir crear una sociedad nueva donde resolvamos en principio las cosas que no pudimos resolver bajo los principios que fueron utilizados anteriormente. Y como decía Einstein, eh, si queremos tener un objetivo diferente, cambiemos los métodos. Eh, ¿Qué aspiramos nosotros desde el INAE con, con el programa? Eh, generar conciencia de que existen un montón de tecnologías y dispositivos disponibles y que a partir de, de esa disponibilidad y a partir de la colaboración de Mario Aguilar, de la, de la colaboración de, de todo el equipo del de, de INAES, eh, se vayan conformando cooperativas para, para utilizar... Eh, estos dispositivos y instrumentos eh, tecnológicos en función de, del bien común. Y por eso eh, nos es un, un honor hacer el inicio de esta, de esta jornada y, y decirles que, que estamos esperando la construcción de muchas cooperativas para aprovechar el legado de Rafael Kuanoff y, de, y también, en, en última instancia, el legado de una sociedad eh, nueva, distinta, eh, justa, eh, solidaria, eh, donde las personas se expresen eh, libremente y con respecto a los derechos de, del otro, de, de derechos que debemos respetar continuamente, eh, que nos deja como legado también eh, Mario Cafiero. Entonces, en conjunto, juntando un montón de fuerza de, de gente que nos ha iluminado, eh, empezamos en, en la zona sur porque ya hicimos una actividad en el, en el, en el otro punto extremo de, de, del país que fue el, el, el, para la provincia de Misiones. Eh, iniciamos lo que va a ser una, una, un encuentro muy lindo una charla muy productiva de, de Mario, y el inicio, la puesta en marcha de un programa conjunto de, de desarrollo comunitario, colectivo, y en función de, del interés de todos. Eh, como digo siempre, las mesas son el inicio de una construcción, las construcciones se hacen desde abajo para arriba, eh, y los países se hacen desde la periferia para el centro. Eh, o sea... Eh, basemos no en el federalismo para reconstruir el país y basémonos no desde las bases, desde las bases de las organizaciones de, libres del pueblo para construirlo, ¿no? desde abajo hacia arriba. Eh, gracias a todos y todas y Fer, seguís con, seguís al mando. Gracias Carlos, bueno, fueron las palabras de el director de Desarrollo Federal, Cooperativo y Mutual del INAES. Eh, ahora eh, pasamos a la palabra a Anabela Jordán, que está representando a Landis. Eh, Anabela. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, primero quiero dejarles el saludo afectuoso de la doctora Dueñas y Fernando, que no pudieron asistir a este encuentro. Eh, y después, bueno, tomo algunas este, cosas que dijo Carlos este, para sumarnos en esta construcción, que nos parecen proyectos sumamente importantes, este, teniendo en cuenta y siempre miras este, a la convención de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad y para observar siempre la, la autonomía y tener en cuenta la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, y la Andis, este, con ustedes en lo que necesiten, en la promoción, en la difusión, en lo que haya para, que hacer este, para darle adelante con este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Anabela por el acompañamiento de antes en, en, en este programa, en este proyecto que estamos llevando a cabo entre el INAES y, y el INTI. Eh, bueno, damos paso a lo que estamos esperando eh, todos y todas acá, eh, a la palabra de Mario Aguilar del INTI y de la presentación de los programas, de autoconstrucción, de dispositivos tecnológicos, eh, que bueno, en, en común lo hemos llamado como la tecnología para el buen vivir. ¿no? Entonces, eh, puesta al servicio de, de todos y todas. Eh, Mario, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos a todas. Carlos, Claudia, Anabela, Fernando, Sebastián, los que estuvieron organizando. Este, vamos a tener unos minutos muy importantes para todos, porque lo que vamos a hablar tiene como eje la articulación, y lo que estamos viendo acá es la articulación. Y un tema que no me quiero olvidar es el legado de Rafael, lo que venía hablando recién Carlos. Eh, Rafael se nos fue solamente de cuerpo, pero todo lo que lo conocimos nos dejó como legado justamente, nos dejó una impronta, nos dejó valores, valores que realmente no tienen precio, y a tal punto que hoy en día, a nivel nacional, toda la gente que lo llevó a conocer, está, lo está extrañando, muchos que no lo conocieron, eh, con la foto lo miran y, y se ponen contentos y dicen, mira lo que era Rafael. Y Rafael realmente nos enseñó bastante. Él fue el que creó estos programas que vamos a ver a, a partir de ahora, el año 2005, ¿Y cómo empezó Rafael con estos programas? No empezó porque sí, él desde muy chico ya tenía la idea de ayudar a la gente con mayores necesidades. Siempre en sus conferencias hablaba, en su infancia que veía mucha pobreza, y siempre tuvo en su cabeza cómo ayudar a esta gente. Cuando en el 2005 ingresa al INTI, es donde él crea este primer programa pensando en la gente más vulnerable en la gente pobre y con discapacidad. Siempre se preguntaba, Rafael, ¿qué hace la gente pobre con discapacidad la que vive en esos municipios muy alejados de las grandes urbes? ¿Cómo consigue mejorar su calidad de vida? ¿Dónde consigue las ayudas técnicas? Es ahí donde Rafael, en ese año, empieza con su primer programa, que podemos ir avanzando, el Programa Productivo Tecnológico y Social. Cuando quieras avanzar, Fernando, avanzamos al programa Productivo Tecnológico y Social. ¿Por qué empezó con este programa, Rafael? Pues siempre él se preguntaba, siempre se preguntaba, ¿qué empresa privada se va a instalar en un municipio pobre sabiendo que no tiene ganancias? Ninguna empresa privada se va a instalar en un municipio pobre a construir sillas de rueda, muletas, bastones, etcétera. El Estado, el Estado no tiene la capacidad ni la solvencia suficiente para asistir a toda esta gente vulnerable. Entonces ahí es donde Rafael piensa y dice, ¿dónde está la capacidad instalada en nuestro país? Está en el sistema educativo, en la educación técnica. Entonces crea este primer programa donde involucra al sistema educativo y lo articula con el sistema de salud. Por eso yo les decía de entrada, lo más importante acá es lo que es articulación. ¿Podemos pasar al programa al, al productivo, Fernando? Eh, sí, Mario, pensé que querías el video primero de Rafael. Bueno, bueno entonces hacemos ¿Querés así. Que, ¿Querés que pasemos pues, el video? Pasemos bueno, el mientras, video. Bárbaro, mientras Eva va preparando el... El video, eh, comentarles que eh, hemos convocado con, con los delegados de INAES, eh, Agustín Prado en la parte de Río Negro, eh, Ignacio Armida en la parte de Neuquén, eh, bueno, a, a muchas organizaciones, también organismos de, del Estado municipales y provinciales eh, en la temática. Este, bueno, y también está eh, la compañera eh, Marcela Bordón, la coordinadora de, de la región Patagonia. Nada, decir eso y Seba, si tenés el video. Esto tiene un carácter simbólico muy, muy lindo, porque Rafael es el, el, el, el creador de, de estos programas, claro. Fue el director técnico. Del... Es bueno dar buenas noticias y es muy bueno recibirla. Le quiero transmitir algo muy lindo, prácticamente a todos los compatriotas de nuestro país. En el INDI nos preocupamos durante varios años ...en identificar problemas y necesidades de las personas con discapacidad... ...especialmente de los sectores más vulnerables que no tienen ni obra social a veces... ...y lo mismo de los adultos mayores. Hemos resuelto temas vinculados a dispositivos de uso cotidiano para los viejos... ...a los magnéticos, sillas de ruedas, sillas posturales, talleres de prótesis... ...exitosamente pero no tiene sentido que eso se quede en el INTI. Acá el gran problema es cómo esto llega a los millones de gente, porque son todos dispositivos, ayudas técnicas, funcionales de calidad y económica, que las pueden obtener hacer en cada uno de sus lugares. La gran noticia a todos nuestros compatriotas, los gobiernos provinciales están firmando acuerdos de cooperación en los cuales el INTI arma un paquete con toda la información, planos, manuales, videos, etcétera, y en un día le transfiere la capacidad al conjunto de técnicos o funcionarios seleccionados por el gobierno para cada uno de estos temas. Millones de compatriotas nuestros van a poder disponer de los resultados exitosos de la tecnología argentina desarrollada en el INTI. La verdad, estoy contento. Bien, continuemos entonces con el programa productivo Ahí está Entonces como escucharon a Rafael, todas las tecnologías que fuimos desarrollando en el INDI son para transferirla Siempre nuestro lema fue llevar la tecnología al ciudadano Llevar la tecnología a la gente, y no a cualquiera, sino a la gente más vulnerable. Y así fue que este primer programa, vinculando la educación técnica con la salud, con las escuelas especiales, vinculamos la, la capacidad con la necesidad. Empezamos a construir los manuales técnicos y capacitar a las escuelas técnicas para que construyan todos los dispositivos concernientes a la discapacidad. Sillas de ruedas, muletas, bastones. No sé si podemos avanzar con, con las imágenes, Fernando. Ahí está. Avancemos uno más. Estos dispositivos que ustedes están viendo son los manuales técnicos elaborados en el inti que con la capacitación nuestra, las escuelas están en condiciones de construirlo. Ya llevamos más de 700 escuelas técnicas capacitadas, en estos últimos más de 10 años, casi 15 años, todo lo que están viendo son 20 dispositivos distintos que ya las escuelas están en condiciones de hacerla. Hoy en día, como el sistema educativo está parado, estamos organizando con, justamente con el INAES para que sean las cooperativas las que construyan, previamente sean, que sean capacitadas por los profesores de escuelas técnicas. O sea, siempre estamos hablando como eje el sistema educativo. Que sea el sistema educativo el que capacite a una PYME, a una cooperativa, para que ellos construyan los dispositivos articulando con el área de discapacidad. Por eso es importante la articulación que estamos viendo hoy, ¿no? Avancemos. Ava eh, bueno, dentro de, dentro de todos los dispositivos que elaboramos para las necesidades de la, de la gente con discapacidad, involucramos estos dispositivos que ustedes están viendo, que son muy elementales, muy elementales, fáciles de hacer, no están en ningún negocio y sabemos que se necesitan. Previamente, antes de iniciar con este programa, hemos visitado geriátricos, centros de jubilados, para preguntarle a la gente. ¿Qué ayuda tenés, estás utilizando y qué problemas tenés con esa ayuda técnica? La primera respuesta fue usamos el bastón. ¿Cuál es tu, tu problema con el bastón? Lo apoyamos en la pared, se cae, lo apoyamos en la mesa, se cae. Consultamos en el mundo, ¿se habrá hecho algo? No se hizo nunca nada para un, que un bastón no caiga. Empezamos a investigar más y vimos que más de 200 años, 500 años, casi 5.000 años que Moisés usaba el bastón, y a nadie se le ocurrió pensar en el otro. ¿Cómo podemos evitar que una, un bastón se caiga y la persona no se accidente al, al querer alcanzarlo? Y así como surge este invento del INTI, que es un apoyo a bastón, que a nadie nunca le interesó fabricar, por el tema económico, no es rentable fabricar con un pedazo de goma un bastón, surgieron otras necesidades que fuimos identificando, como ser el cazador de medias, otra dificultad, no solamente de una persona mayor, también de una persona con discapacidad, de una persona embarazada, de una persona operada de columna, lo que sea, el que no llega hasta el pie, tiene su solución con un calzador de media, todo hecho con materiales reciclables, pero tienen su manual profesional cada dispositivo. Es la tarea de Vinti. Cada dispositivo tiene su manual de construcción para que se haga un producto que sirva y de calidad. Lo mismo pasó con la brocha botón, el cazador de zapatos, todos los materiales reciclables y las herramientas que se utilizan son herramientas caseras, cuchillo de tramontina, eh, una tijera, una pinza, una lija, todo lo que hay en una casa y los materiales, como les digo, que se consiguen en cualquier barrio. Resumiendo, son necesidades identificadas, no están en el comercio, nunca van a estar en un comercio, y sabemos que se necesitan. Y la única manera que llegue a la gente es a través de los talleres, que es el que vamos a empezar a trabajar con ustedes a partir de estos días. Avancemos un poquito más. Otros dispositivos que se, va, que se fueron sumando... Los dispositivos que están viendo se van sumando de acuerdo a la sugerencia de las personas. El INTI no inventa dispositivos, ni, ni aparatos, ni, ni nada que sea que no se necesite. Primero relevamos la real necesidad. Cuando vemos que se necesita, recién nos ponemos a desarrollar un dispositivo, un prototipo, lo probamos y recién hacemos los manuales. Lo que están viendo son dispositivos que se explican solo, se ven las imágenes, para levantarse de la cama solo, para girar una persona que no puede girar cuando baja de la cama o del auto, un rotadorcito, un vestidor, etc. Si vamos pasando un poquito más rápido y vamos a, bueno, unas, más o menos eh, algunas experiencias en, en algunos lugares que hicimos capacitaciones, en provincias, en municipios donde también incorporamos a las cuidadoras domiciliarias, que son las que cuidan a las personas mayores. También hemos capacitado a nivel nacional. Fíjense, acá, eh, bueno, el DINAPAM, que es la Dirección Nacional para la Autonomía de las Personas Mayores de Desarrollo Social, convocaron a 50 cuidadoras, dos por provincia, con la idea de que se capaciten, vuelvan a sus provincias a seguir capacitando. En la práctica no se dio, desgraciadamente, pero está el Ministerio de Desarrollo Social apoyando este tipo de, de capacitaciones. Mario, se está escuchando mal. Por ahí, por ahí si cortás el.. el... El video se escucha mejor. Eh, Mario, proba de cortar la, la cámara. Ay, qué lástima, estos problemas de la conexión suelen pasar con estas plataformas. Eh, ten, les pido un poco de, de paciencia hasta que vuelva a a conectarse Mario, eh, y, y continuamos. La, la idea es eh, esta presentación general por parte de los programas del INTI y después enfocarse a un, eh, a, al, al taller propiamente dicho de autoconstrucción de dispositivos tecnológicos eh, para eh, personas con discapacidad, pero eh, esa sería una segunda filmina. Todo esto va a ser posible en tanto y cuanto Mario pueda volverse a, a conectar. Así que, bueno, en principio les le pido disculpas, son temas tecnológicos que escapan a nuestro, a nuestro alcance. Eh... Rafael le hubiera encontrado una vuelta. <ríe> seguro, seguro. Este... Bueno, mientras yo me comunico con, con Mario... Eh... Si querés, Carlos, te, te dejo la, la, la posta, un segundito. De acuerdo. Eh, ahí, eh, cuando Mario planteaba el tema de, de lo que tiene que ver con economía de cuidado, eso es una cosa que, que nosotros desde INAE estamos impulsando, eh, ya hay una, una buena cantidad de cooperativas eh, de, de economía del cuidado, pero creemos que, que va a ser una, una explosión por las necesidades que, que se tienen de, de cuidado de personas mayores, cuidado de, de niños, eh, cuidado de personas con, con discapacidades, eh, cuidado de personas en situación de vulnerabilidad y esto, eh, esto eh, va dando todo, todo un desarrollo enorme eh, y una valoración de este tipo de, de prácticas que hasta ahora tenían dos sentidos. Eh, o uno eh, se lo hacía, eh, se lo hacía eh, decir, en, en, la, en la familia y, y, y sin contemplar el valor, y la segunda alternativa eh, era la de explotar eh, con precios que... Y aparte, eh, sin las condiciones... De, de eh, es decir, sin las condiciones técnicas de conocimiento eh, que se necesitan para el cuidado de personas. Eh, creemos que, que esto va a ser un tema central en los próximos años, en el post-COVID, y, y ya están trabajándose, estamos desde el INAES eh, creando una incubadora para, para cooperativas de cuidado y a partir de ahí esperamos que se difundan la, las técnicas y, y la calidez de, de tratamiento y que puedan ser utilizados desde cooperativas que tienen, como decía al principio, de, de, de cooperación y de solidaridad, que es un ingrediente fundamental para este tipo de, de prácticas. ¿Pudiste conectarte, Fer? Está muteado. No me está contestando Mario. Eh, vamos a ver si de, de, demos un tiempito eh, y tengamos un poquito de, de paciencia. Mientras tanto, eh, quería destacar eh, la, la presencia también de una de las eh, escuelas cooperativas técnicas eh, que ha trabajado con, con Rafael en los dispositivos de la, ahí volvió Mario, en los dispositivos que la Escuela Los Andes, en, en sillas posturales. Eh, iba a utilizar el recurso para que nos cuente un poco la experiencia, pero ahora que volvió Mario, eh, continuemos escuchándolo. Mario, ¿nos escuchás? ¿Ahora? Perfecto, Mario, estamos de sí. nuevo. Bueno, avancemos un poco más. Y vos sabés que tengo internet normal. Avancemos más, un poquito más rápido, a ver. Si pasamos a algo magnético, que es lo que no escuchamos. Bueno, quédate acá. Este es otro programa que tiene que ver con el tema de la prevención visual. De 100.000 ciegos que tenemos en el país, el 80% perdió la vista por no haberse hecho un chequeo a tiempo, un tamizado visual cuando eran chicos. ¿Qué hicimos en el INTI? Hemos inventado este cartel oftalmológico que cualquier persona en el país o en el mundo, imprimiendo tres hojitas a cuatro, forma su cartel oftalmológico y se hace el chequeo en su casa. Con el sistema educativo lo estamos haciendo con la modalidad educación inicial, chicos de 4 y 5 años, primero y sexto grado. Personalmente he capacitado a nivel nacional a todas las directoras y supervisoras de estas modalidades para que el tamizado se haga en el aula. ¿Cuál es la ventaja del tamizado en el aula? Que de 100 chicos solamente el 8% se deriva al oftalmólogo. Hay lugares donde no hay oftalmólogo o no hay hospital público, pocos servicios de salud esto beneficia justamente en el tamizado visual primario que llamamos, es una sola letra E en cuatro posiciones, el chico de cuatro o cinco años no tiene que decir ni arriba ni abajo, con la manito va indicando arriba o abajo, y suficiente como para que la maestra se dé cuenta el estado de su vista, y de ahí recién envía la nota a los padres para que los padres se encarguen de llevarlo donde corresponda, donde ellos quieran. Pero este es un cartel patentado en el INTI, hoy en día la OMS lo tomó, están haciendo trabajos en África y en Brasil. Es un invento muy sencillo, son simplemente tres hojitas y evitamos futuros ciegos. Esto es un tema muy importante. Sigamos un poco más. Avancemos. Estas son algunas capacitaciones, fíjense las maestras cómo... Bueno, en prevención auditiva hacemos lo mismo, hacemos lo mismo, usamos un, un audiómetro portátil que también se utiliza en el aula y lo tiene que utilizar una fonoaudióloga. No lo hace la maestra o una fonoaudióloga o una maestra. Ahí tienen la forma de ir eh, cómo van tamizando, cómo van haciendo el chequeo de tamizado visual, y le van indicando las letras y los chicos con la manito indican arriba o abajo. Avancemos. A esto quería llegar justamente, el sistema aromagnético es un dispositivo que ayuda a que las personas hipoacúsicas puedan escuchar a la que le está hablando. Si es un chico que va a la escuela especial, va a escuchar a la maestra sin los ruidos periféricos. Cuando una persona utiliza un audífono, escucha todo amplificado. Si, si es un alumno, escucha el ruido de la, la voz de la maestra más el ruido de los compañeros, todo lo que se reverbera en las paredes y techo, no escucha bien a la maestra. Y de esta manera, con el aro magnético, que es un dispositivo electrónico, construido por los alumnos de la escuela técnica, la persona va a escuchar solamente al interruptor. pasemos un poquito más. Este aparato electrónico se instala en el aula con un cable perimetral, que ven en el rojo, y la maestra o el maestro, quien hable, el alumno va a escuchar la voz solamente del interlocutor, ¿sí? no se va a perder la clase. Eh, avancemos un poco más en algunas experiencias, prácticamente he capacitado en todo el país, fíjense en Río Negro, justamente que ustedes están por ahí cerca, eh, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en muchos países, porque estos dispositivos eran o son muy caros y se tienen que importar, de esta manera, capacitando escuelas técnicas, lo vamos instalando en las escuelas especiales y beneficiamos a los alumnos que participan en estas escuelas. Eh, tiene tanta importancia esto, avancemos un poco más, el aro magnético tiene tanta importancia que existen leyes eh, provinciales, ordenanzas municipales, que obligan a la instalación del aro magnético. Ahí estamos con Rafael dando una charla en el Senado de la Nación, con la diputada Mónica Bianchi, ¿para, qué? para explicar de qué se trata, para qué sirve el aromagnético, para que salga una ley nacional. Pero acá les explico algo más. Cuando empezamos hace 15 años capacitando aromagnéticos, que me di cuenta personalmente? Es poquísimo audífono, por el tema de los costos, pocas personas disponen de un audífono. ¿Qué ganamos con instalar aromagnéticos si tenemos poco audífono? Entonces, como técnico, tuve que desarrollar este receptor que están viendo ahí, receptor de aro magnético que reemplazaría al audífono. Esa es la tarea del INTI, identificar problemas y empezar a dar soluciones concretas. ¿sí? Avancemos un poco más. Esto también estoy capacitando para que puedan tener su receptor. Fíjense, esta linda experiencia en Tucumán, esta nena que están viendo, primera vez en su vida que escucha música la directora, la profesora, Rafael, todos lloraban de emoción porque ven que esta nena nunca tuvo la oportunidad de escuchar bien la música. Yo, ese es mi brazo, le estoy colocando el audífono en la oreja, y las maestras y la directora se emocionan. Esta, esta experiencia es la que a Rafael siempre, siempre lo emocionaba. Fue exitoso en todas sus industrias, muy exitoso, hizo mucha plata, él decía, pero nunca lo compara con este momento donde ve que estos programas mejoran la calidad de vida de la gente. Avancemos un poquito más. Avancemos, Fernando. Este es un tema, un tema vital, vital, que se los cuento rapidito. Ustedes se toman la presión en cualquier farmacia, hospital, donde vayan, y van a ver que cuando la presión es alta le van a dar las pastillas para que baje la presión. Pero esos instrumentos que se utilizan en los hospitales, farmacias, centros médicos, se llaman equipamientos electromédicos. ¿Quién los calibra? ¿Están calibrados? Hay normas que exigen que tienen que estar calibrados. Se, se pasó, Fernando, se fue pasando. Ahí, nos quedamos ahí. Entonces todo equipo médico tiene que estar calibrado para que no diga la verdad. Si alguien está muriendo y le colocan el desfibrilador, puede ser que lo estemos matando al paciente porque la potencia es muy elevada o la potencia es muy baja. Ese desfibrilador, que lo llamamos resucitador, tiene que tener una potencia justa y exacta para que el corazón reaccione. Todo equipamiento médico se calibra con lo que se llama un analizador, un analyzer. Esos patrones los vende solamente Estados Unidos. Y cuando uno compra un analizador, al año no sirve más porque hay que enviarlo a Estados Unidos a recalibrar. La UTN de La Rioja, por ejemplo, la Universidad Tecnológica, compró 20 defibriladores, 20 analizadores, mejor dicho, al año no sirven más, porque hay que enviar los 20 a Estados Unidos a recalibrar. En la Argentina nosotros tendríamos que tener esa facultad de calibrar. Por eso me fui a Colombia, hice convenio con universidades. Hoy en día ya la Argentina, el INTI, está en condiciones de calibrar los equipamientos médicos. Ese es un tema vital e importante. No hay todavía una ley que exija que los equipos médicos tienen que estar calibrados. Muchas veces, antes de que nos tomamos dos o tres veces la presión. Pasemos un poquito más, nos quedemos acá. Esta es otra propuesta creada por Rafael, Instalación de talleres de órtesis y prótesis en los municipios más alejados de las grandes urbes. ¿Qué pasa? Nosotros en el programa productivo tecnológico y social hacíamos las prótesis del miembro inferior, lo que llamamos pierna ortopédica, pero quien tiene que colocar la prótesis al paciente no es el alumno ni el profesor, tiene que ser un profesional de la salud. Entonces ahí creamos el programa de órtesis y prótesis, contratamos a Daniel Suárez, que está de Azul, que trabaja para la OMS, la OPS, capacita, nos quedemos ahí, Fernando este, Casito. capacita a nivel mundial en muchos países. Entonces, ¿qué estamos haciendo actualmente? Lo que yo le estoy hablando son cosas concretas. Estamos instalando en los municipios más chicos este tipo de talleres a través de una cooperativa, de una pyme, en un centro de salud, la inversión es mínima, mínima, pero la persona sale caminando, entra, como están viendo ustedes, en la silla de ruedas y se va caminando. Este, acá tenemos una experiencia en Santo Tomé Corrientes, un municipio muy chico, muy chico, donde no tenían ni hospital, propusimos la, la, la instalación del taller, lo instalamos. ¿Y qué pasó? Vine la mamá con un N de dos años que le faltaba una pierna. Y la mamá tapaba la pierna buena con la mala para que no se le vea y no se note que le faltaba la pierna. Hicimos el taller, se, se equipó al chico, empezó a caminar de la mano con Rafael. Ahí también Rafael llorando, los médicos, la mamá. Y Rafael siempre dice: Ese momento no lo comparo con ninguno. Este taller está a disposición de cualquier municipio que solicite instalar el taller. En forma inmediata vamos y hacemos la capacitación, instalamos el taller y evitamos que la persona tenga que estar viajando en ambulancia, ni a Buenos Aires, ni a Río Gallego, a ningún lado. Todo se hace en forma local. En resumen, la tecnología al servicio de las personas... No que las personas tengan que estar buscando y deambulando buscando tecnología. A raíz de eso surge esto. Sigamos, avanza, avanza. Avancemos un poquito más. Lo que están viendo acá es un sistema también desarrollado en el INDI que es para analizar la marcha del paciente. Hoy en día un laboratorio de marcha supera los 50 mil dólares. No hay en ningún hospital público un laboratorio de marcha. ¿Y ¿Para qué sirve el laboratorio de marcha? para que el profesional médico interprete cómo camina el paciente. Como nadie lo puede tener, hemos desarrollado un sistema que no supera los 20 mil pesos, pesos, no dólares, donde instalamos este laboratorio, una cámara, una computadora, lo que es caro que es el software, y el INTI lo desarrolló en forma gratuita. Quiere decir que cualquier centro de salud, cualquier hospital público, puede disponer del laboratorio de marcha y el sistema desarrollado en el INTE. Avancemos un poquito más. Este es el, el área de rehabilitación neurológica. Avancemos un poco más. Entonces, bueno, hoy en día, para rehabilitación de un paciente a nivel mundial, lo máximo que existe es lo que están viendo este equipo suizo llamado Locomat, que supera los 500.000 euros, no dólares. Es un equipo suizo que hace caminar a los pacientes cuadripléjicos, los levanta, los baja, los sienta, los hace bailar, uno lo programa y hace lo que quiere. Pero ¿qué pasa? Este equipo en la Argentina hay dos o tres nada más, no hay municipio, no hay región que pueda comprarlo. ¿Qué hicimos con el INTI? desarrollamos un equipo dinámico que cumple la función del Locomar, cumple la función, no es electrónico, es todo mecánico, pero estamos rehabilitando en muchas provincias que ya lo tenemos instalado, pacientes con problemas neurológicos, más que nada con parálisis cerebral. Avancemos un poquito más. En el tema de la prevención de caída en adultos mayores, nosotros, todo lo que trabajamos en, en tecnologías, tenemos que estar asesorados por un médico idóneo, no podemos inventar dispositivos y ponerlos en marcha porque nos gusta a nosotros. Teníamos el doctor Cibeira, mayor que Rafael, que también falleció, una eminencia a nivel mundial en tema rehabilitación, y él nos decía que podemos evitar las caídas de personas mayores eh, eh, estimulando un nervio que es el tibial posterior. Yo como electrónico desarrollé esta, esta muñequera, les voy a decir, esta tobillera, que no la llamamos tobillera electrónica, es una tobillera que da un impulso para estimular el nervio tibial posterior y la persona mayor esté atenta a lo que está pisando, estimula los propios sectores. ¿sí? Yo no soy médico, pero trabajo mucho en electromedicina. Y esta tobillera la tenemos en práctica en el hospital Churruca Lo mismo hicimos con los equipos de rehabilitación domiciliaria que también es un desarrollo mío, que se lo enviamos a los mineros de Chile cuando estuvieron atrapados 30 metros abajo, para que puedan rehabilitarse con estos equipos. Fue una noticia en Chile, fue un desarrollo nuestro en el INTI, y fue una colaboración para los mineros que estuvieron atrapados a aquella vez. Sigamos un poco más. Yo les comento que en el tema discapacidad, que seguramente hay mucha gente que está participando, van a ver que hay infinidad, infinidad de ayudas técnicas para ciegos, sordos, motrices, de todos los colores, precios y tamaños, hay de todo, hay mucha oferta, pero realmente, ¿sabemos lo que necesita el usuario, la persona ciego, la persona sorda? No. Entonces armamos una red iberoamericana con Rafael para detectar cuáles son las ayudas técnicas prioritarias de las personas con discapacidad. Hace tres años que estamos relevando a nivel nacional, articulando con discapacidad, con un formulario de tres preguntas, preguntando, primero, ¿qué estás utilizando como ayuda técnica? Segundo, ¿qué problema tenés con esta ayuda técnica? Y tercero, ¿qué conoces como ayuda técnica que no podés disponer de ella? En base a estas preguntas, identificamos los, las ayudas técnicas que son prioritarias y hacemos que los desarrolladores argentinos, universidades, escuelas técnicas, investigadores, etcétera, se puedan construir los dispositivos prioritados en el país y evitar la importación. Esto lo vamos a hacer con las cooperativas. O sea, la escuela técnica, la universidad, hace el prototipo y después con las cooperativas hacemos que se armen pequeños laboratorios o pequeños talleres para construir estos dispositivos y dar soluciones locales. Siempre les digo lo mismo, dar la solución en forma local, no viajar a buscar nada. Es, tenemos en cada región la capacidad instalada, la gente idónea, hay que simplemente saber articular. Esta se llama Red Recapacita, la estamos haciendo con España, Portugal, Chile, etc. Sigamos un poquito más. Esta es la última red que armamos, el año pasado hicimos la, el último congreso, lo que llamamos exoesqueletos. ¿Qué son los exoesqueletos? Son mecanismos que inventaron los científicos israelíes para las Fuerzas Armadas de Israel. Se colocan por fuera del cuerpo, son para la guerra, son para, para las Fuerzas Armadas, tienen otra función. Pero Rafael dijo, ¿qué tal si le damos otro uso a estos exoesqueletos? y lo estamos adoptando para rehabilitación de pacientes. Y así fue que armamos hace un par de años la red iberoamericana de exoesqueletos, en diciembre del año pasado hicimos el primer congreso en el INDI, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, primer congreso iberoamericano de exoesqueletos, participaron muchos países, cada uno trajo su exoesqueleto, y hemos encontrado que uno es el más simple, el más sencillo, el menos complejo, y es con el que estamos en este instante en la Argentina, trabajando en Mendoza en el Hospital Lencina, primer exoesqueleto. Y en este momento estoy coordinando un grupo de bioingenieros, técnicos, desarrolladores, investigadores, para que empecemos a fabricar exoesqueletos nacionales y puedan estar en cada hospital público. La idea es llevar la tecnología a lugares lo más chicos, lo más alejados y todo lo que sea público. No apuntamos a lo privado, no somos enemigos de lo privado, pero siempre que mostramos estos programas de 15 años atrás hasta ahora, ante públicos masivos, 200, 300 personas, la primera pregunta que nos hacen es, Mario, ¿qué va a decir la ortopedia del barrio, de la ciudad? Ustedes tienen la pierna ortopédica que no vale nada, y la ortopedia te atina 20 mil dólares, ¿se van a enojar? No se van a enojar. La empresa privada, la ortopedia privada, va a tener su clientela siempre, el que quiere pagar la va a pagar, pero ¿qué pasa con la gente pobre con discapacidad? No tiene otro recurso, tiene que estar buscando cómo conseguir una pierna ortopédica, una prótesis. Y nosotros con la tecnología estamos dándole esta oportunidad a la gente más necesitada. ¿sí? Avancemos un poco más. Ahí está el, el exoesqueleto que están viendo en el Hospital de Encina de Mendoza para rehabilitación de tobillo. Sigamos un poco más. Eh, sigamos más, cómo nos vinculamos. Bueno, esto es eh, importante, interesante. en Las personas que están viendo acá, quizás para muchos de ustedes se preguntarán quién es. El ingeniero Jorge Reynos es el, el inventor del primer marcapasos del mundo y lo están viendo ustedes a su izquierda y lo van a conocer recién. Yo tuve el orgullo de ser amigo del de ingeniero Reynos en Colombia, él es de Bogotá, es de Bogotá, me lo presentaron, hicimos una amistad y él nos va a colaborar en todos los temas tecnológicos científicos. Él forma parte de la Red Latinoamericana de Tecnología para la Salud y Discapacidad que personalmente yo la formé en Bucaramanga, en Colombia, hace ocho años, y ese marcapaso que ustedes están viendo, con ese marcapasos se salvó el primer el cura ecuatoriano que se moría, año 1958, era a los 21 años, reinos a los 21 años, invente este marcapaso, se lo coloca, y este cura vivió 18 años más. Pero ¿quién llevaba semejante aparato? El Monaguillo. El Monaguillo llevaba este aparato que ustedes están viendo, que era a válvulas, a batería de camión, 18 años de monaguillo llevando el marcapaso del cura. Hoy en día el marcapaso es un grano de arroz. Con este ingeniero Reynos tenemos una relación muy estrecha, muy muy estrecha, así que nos va a colaborar en todo desarrollo tecnológico de avanzada. Avancemos un poquito más. Algunas instituciones internacionales con las que estamos trabajando, en el tema de adultos mayores es importante, lo que tú están viendo, en donde dice ILC, la International Longevity Center, es el Centro Internacional de Longevidad, Rafael era socio, formaba parte de este centro, hoy en día yo estoy coordinando a nivel internacional el tema de adultos mayores, que es lo que vamos a hacer con ustedes a partir de estos días. Sigamos un poquito más. Las nacionales, ahí está justamente la Andis, está INAES, estamos articulando con muchas más instituciones que no figuran, como es el Desarrollo Social, el área del INAPAM, la Dirección Nacional para la Autonomía de las Personas Mayores, y otros organismos que no están figurando acá. Pero la palabra clave siempre les digo, articular, solo no hacemos nada. Avancemos un poco más. Eh, bueno, acá llegamos a un punto más que importante, más que importante. La situación que estamos viendo actualmente de pandemia, la situación crítica a nivel mundial, no solamente nacional, hace que nos estamos viniendo abajo en la pobreza, aumenta mucho la pobreza, todo, no hay trabajo, todo lo negativo está avanzando. Entonces, hoy habló Carlos Clevis sobre el tema de la Agenda 21 de Naciones Unidas. ¿Qué nos dice Naciones Unidas? Cada gobierno arréglese como pueda, organícese como pueda. Nosotros en el INTI, ¿qué hicimos? Escuchen bien que este es un tema central de todo lo que vamos a hablar hoy. Estamos armando cabildos tecnológicos, ¿y qué son los cabildos tecnológicos? En cada región, en cada municipio, en cada espacio, que se junten todas las fuerzas vivas de la región, llámense autoridades municipios, bomberos, policías, directores de escuelas técnicas, entre todas estas fuerzas vivas, tienen que hacer un relevamiento, un diagnóstico real, donde va a salir cuál es la necesidad prioritaria de esa región. De ahí en más, identificando la problemática prioritaria, es donde el Inti con el INTA y la CONADIS, y el, el mejor dicho, el Ciencia y Técnica, vamos a colaborar desde la tecnología, desde la tecnología para desarrollar lo que corresponda para el desarrollo regional. Lo, las experiencias que tenemos hasta ahora en algunas provincias dieron lugar a que aparezcan cinco ítems en común en la mayoría de las regiones. El tema del agua, del agua, hay zonas donde hay poca agua y hay zonas donde hay agua con arsénico o con bacterias. Les doy un ejemplo. Yo me recorrí a Jujuy, traje de la puna jujeña 20 botellitas de muestras de agua, hay mucho arsénico. ¿Qué hace el, el gobierno de Jujuy para que la gente pueda consumir el agua? Lleva los camiones cisterna con el agua, pero cuando llueve no hay camino, cuando no hay combustible no hay camión, la gente tiene que consumir el agua con arsénico, provoca un cáncer que se llama acre con H. Entonces, ¿cuál fue la solución nuestra? tenemos que encontrar una forma de abatir el arsénico y que se puedan construir esos filtros en cooperativas o en pymes de la región. Nunca esperar que venga una empresa privada a instalarse en un pueblo pobre para instalar una, una base de, de, de abatimiento de arsénico, un laboratorio. Así como aparece el tema del agua, aparece el tema de residuos, avancemos un poquito más, bueno, esto es lo último que, que estamos haciendo en, en Pipinas, que queda acá cerca de La Plata, con este tema de cabildo tecnológico, se identificó una problemática y vimos que el tema de la comunicación es importante, habían vías de trenes que estaban sin uso, hoy en día se está reciclando estas vías y con el INTI estamos apoyando el desarrollo de un dúo móvil, que es el dúo móvil, es como un tren que anda en las vías del tren y anda también por la tierra. Hoy en día este es un proyecto que está presentado en el INTI para que identificado el problema le empecemos a dar la solución. En resumen, con el cabildo tecnológico identificamos la problemática y ahí recién utilizamos el sistema educativo, hacemos lo que se llama vinculación de la educación técnico profesional con el desarrollo regional identificado el problema hacemos el prototipo con la escuela y la producción con la cooperativa o con la PYME siempre estamos hablando de articular pero siempre como eje el sistema educativo hay mucha capacidad en nuestro país en la escuela técnica en las universidades, etc. y para ir terminando y, y, y vayamos a pasar a otro tema, estamos leyendo acá lo que siempre decimos, ¿no? lo que estamos haciendo obedece justamente para cumplir con la soberanía política e independencia económica, que es lo que hablaba inicialmente Carlos Cleri. Así que disculpen que haya sido tan rápido por el tema de sus tiempos, pero si hay preguntas podemos iniciarlas. Fernando. Eh... Bueno, ahora lo que tendríamos que, que pasar es a la parte, ahora vemos si hay algunas preguntas con respecto a, eh, a lo que acabaste de exponer Mario, eh, pero comentarles que ahora vamos a pasar específicamente a lo que es el taller que se va a dar el próximo jueves 15 de octubre a las 18 horas. Es un taller de eh, autoconstrucción de estos dispositivos tecnológicos que ahora va a explicar Mario, lo que les quiero pedir es, las es un taller de formador de formadores, lo va a explicar bien Mario, eh, las personas interesadas en realizar ese taller, que va a iniciar el eh, día jueves, eh, 15 de octubre a las 18 horas. Por favor, eh, escríbanos el, en el chat, pónganos el, el contacto. De todas maneras, eh, Mario va a dejarnos su, su mail para, para cualquier consulta. Este, acá preguntan, eh, sí o sí se hacen a través de los estados eh, municipales, por ejemplo, estas eh, acciones que acabaste de explicar, Mario. Eh, no, no. Eh, inicialmente el programa se llamaba Municipio con tecnología para la Salud y Discapacidad. Lo hacíamos para que el intendente bajara a línea y las áreas de salud, discapacidad, adultos, eh, cumplan con la autoridad. Pero después pasamos a eh, gobiernos provinciales ofreciendo este tipo de tecnologías. Pero a partir de este año, hablando con Rafael, vamos a trabajar de abajo hacia arriba, como decía Carlos en un inicio, vamos a, a trabajar con, con grupos sociales, con cooperativas, con gente que tenga ganas de trabajar realmente, no hace falta que sean profesionales de la salud o tecnólogos, sino las personas que tengan la voluntad de trabajar van a recibir estos talleres y lo que corresponda al tema salud lo haremos con la gente de salud. Pero específicamente en este tema es para cualquier funcionario, para cualquier persona. El objetivo es que transmitan esta capacitación, por eso se llama formación de formadores. ¿eh? Bien, acá pregunta: ¿en el taller de prótesis y órtesis eh, queda instalado de manera permanente o funcionan los días en que asiste el profesional que capacita? Buena, buena, buena pregunta. En este momento, cualquier. Eh, región cualquier municipio cualquier espacio donde haya un hospital público o un centro de salud donde haya un terapista ocupacional, un kinesiólogo o un fisiatra o un fisioterapeuta eh, lo que hacemos es ellos solicitan el taller me envían el correo y en forma inmediata nuestro capacitador daniel suárez se pone en contacto para capacitarlos virtualmente, y que se instale el taller permanente, tiene sus niveles, les voy diciendo en dos minutos, para nivel 1, un horno para hacer pizza, y una bombita de vacío, ya Daniel Suárez se pone a capacitarlos, mejor si arman un grupo de profesionales para que haga una capacitación eh, más o menos en grupo, no en municipio por municipio, persona por persona, pero se instala en forma permanente, y en el nivel 2 y 3, ya la persona sale caminando con su prótesis. ¿sí? Bárbaro, Mario. Acá veo que en el chat ya están dejando eh, muchos los respectivos mails para eh, inscribirse al taller que se va a dictar el, el jueves. Me estoy fijando, acá hay otra pregunta, la vinculación con escuelas técnicas para las propuestas de mejorar la salud. ¿Cómo podemos contactarnos? Pregunta Analia Pereira de Vietma. Directamente a mi correo, porque el INTI hace 15 años que está trabajando con el INET articuladamente y con todas las escuelas técnicas y centros de formación profesional de todo el país, inclusive con contexto de encierro, con las cárceles. Quiere decir que no hace falta mucho protocolo, ni convenio ni acuerdo Cualquier escuela técnica de cualquier región se pone en contacto yo les envío los manuales técnicos y, y si necesitan asistencia, tenemos el equipo de capacitadores para armar sillas de ruedas, sillas posturales y los 20 dispositivos que les comenté en un principio. Perfecto. Mario, estamos avanzando con, eh, con los rusos eh, para un, un acuerdo. Eh, para trabajar sobre las mesas, combinando, por eso decía que, que el INET era el, la cuarta pata que, que necesitábamos en, en el acuerdo, o sea que sería eh, Inti, INAE, Sandy y, y el INET, Muy y ya bien. empujando la formación de formación de cooperativas con los alumnos que, que vayan Exacto. egresando. Exacto, y... exactamente, Carlos, exactamente. En este momento es el punto clave, porque Andis está justamente a través de un decreto, está solicitando que vayan pidiendo las áreas de discapacidad en cada municipio, que vayan solicitando qué ayudas técnicas necesitan. Este es el momento clave para apoyar una cooperativa o para armar una cooperativa, armar una cooperativa nueva, porque ya tenemos los capacitadores disponibles, tenemos el acuerdo con INET, Diego Colombé nos apoya muchísimo, muy amigo de Rafael, el director nacional de INET justamente. Tenemos todas las herramientas a mano, tenemos que empezar cuanto antes. <ríe> Carlos, la verdad es emocionante saber que tenemos todo, falta ponerlo nada más que en práctica. Así que esto lo vamos articulando a partir del lunes mismo, empecemos a vincularnos con INET, hagamos un zoom, y le, le demos eh, marcha. Eh, lo ruso es la mano derecha de Colombé. Sí, sí, sí. Me habían, si no lo conozco personalmente, me habían comentado justamente. Pero este, todo Inés, prácticamente, saben de lo nuestro desde hace muchos años. Nos apoyan prácticamente eh, todo el espacio. Y les digo más: esto ahorra mucho al Estado Nacional se gastan millones de pesos anualmente en ayudas técnicas. Y nosotros con este programa y con las cooperativas hacemos que el Estado Nacional se ahorre muchísimo dinero y además son dispositivos personalizados. Cada silla de ruedas se fabrica de acuerdo a las dimensiones y a la ergonomía del paciente. No es una silla importada que se rompe y hay que tirarla como pasó aquella vez que se encontraron 6.000 sillas de rueda en un galpón. Todo esto es personalizado, repuestos que se consiguen en el barrio, tecnología simplificada al alcance de todos. Tenemos todo a favor, Carlos. Mario, lo otro que iniciamos conversaciones con PAMI, eh, para, porque PAMI está empezando a, a cambiar de, de política y... <tose> Y la idea es empezar a utilizar eh, fondos para promover eh, actividades industriales y el cooperativismo está en, en, el, en el eje eh, para hacer sustitución de importaciones y Bien. desarrollos eh, de tanto de, de medicamentos en aquellos donde no se producen porque no son rentables, es decir, Exacto. tenemos un montón de enfermedades que al no ser rentables eh, no, no se fabrican los medicamentos por parte de, la, de los laboratorios privados y por el otra parte estaban justamente hablando de estos temas de, de prótesis y de, y de cosas que, que son necesarios se está produciendo estamos ayudando en la recuperación de una de una empresa eh, odontológica en eh, la matanza que, que estaba avanzando la la cooperativa, la conformación de la cooperativa para empezar a, a darle apoyo, para ponerla de nuevo en funcionamiento y reemplazar un montón de cosas que se dejaron de fabricar. Es decir, hoy es increíble que Argentina no esté fabricando guantes de látex, cuando, cuando había un montón de fábricas, eh, las, eh, las jeringas descartables, que es un invento argentino, hubo, hubo cinco o seis fábricas, hoy no hay ninguna, se traen todas de afuera, eh, no tenemos ni siquiera eh, cosas que, que en principio son, son muy, muy básicas y, y la estamos trayendo de, del exterior y, y es una, una locura. Así que, eh, lo, que estamos, lo que sí sabemos... Sí, escucho. Eh, hay más preguntas, continuamos. Eh, preguntan si... Eh... ¿Se puede invitar a escuelas técnicas para el próximo jueves? Imagino que la respuesta es sí, ¿verdad, Mario? Sí, total, totalmente. Después, ¿cómo podemos hacer contacto para compartir una charla similar con estudiantes avanzados? Imagino que a tu mail, ¿verdad? Exactamente. Convocamos. Eh, si por... podés en el chat escribir tu mail, así ya lo van eh, van tomando nota. Este, y, y si querés, ya avancemos con, con, con la propuesta del taller del jueves que viene. Dale, eh, colocamos el, el power de, de adultos, si lo tenés a mano. Eh, lo tenía Seba. Seba, ¿estás? Aquí estoy, ¿no se ve? Ayudas para adultos eh, ayudas técnicas para adultos mayores. ¿Es este de nuevo, Mario? Sí, exacto. Perfecto, gracias, Seba. Bueno, acá les muestro rapidito el tema de ayudas técnicas. Avancemos un poquito más. Ahí está. Eh, lo que no tengo es video. Yo, este, el, el video, el el video, imagen mía. ¿Qué? Si le das acceso. ¿Vos, ¿Vos le das acceso a activar el, la cámara? No, no, Yo le di, pero no, no, no me responde. Dice que no tengo... No tengo el ok del hospital del... De, de, a ver ahora. No, el hospedador no da permiso, según dice. A ver. No, no, no. no. A, ahora, ahora sí. Ahora sí. Bien. En el tema de este que hablábamos recién de adultos mayores, yo les voy a enviar a cada uno la lista de materiales, pero les voy mostrando rapidito en forma física los dispositivos. Hoy hablábamos justamente del bastón. Cuando hablábamos del bastón, de la problemática que tuvo, desarrollamos este apoya bastón hecho con goma EVA, con un pedazo de... Con un pedazo de goma eva, un pedazo de hojota vieja, calzado en, el, calzado en el bastón, hacemos que el bastón se apoye en la mesa, se apoye en la pared y que no se caiga. Ese fue uno de los dispositivos que están mirando ahí, para colocarse las medias, un plástico semiduro, que están viendo acá, semiduro, doblado de esta manera, calzamos la media, como fi, está en la figurita, estiramos la soga, y la media sube sola, evitamos que los tengamos que agachar hasta el pie. Esto se hace con plástico semiduro, lo van a leer en la lista de materiales. Para abrocharnos los botones, los dedos no son los mismos cuando somos viejos, en personas semipléjicas o problemas en los dedos no se pueden abrochar el botón. Vamos a usar muchos palitos de escoba, palos de escoba, alambre, y con una sola mano vamos a abrocharnos el botón. Lo llamamos abrocha botón. Cada uno de estos tiene su manual de construcción. Son dos hojitas, pero son manuales. Les muestro más o menos. Así son los manuales que ustedes van a recibir. Este es el de cazador de medias. Van a leer qué herramientas se utilizan y van a tener un molde atrás. Son de muy fácil construcción. Muy fácil construcción. Otro dispositivo. Para colocarse los zapatos, vamos a utilizar caños de agua de PVC de ferretería, pedazos de caño de agua, con una mano agarramos, metemos en el zapato y nos calzamos el zapato. Caño de PVC, ¿sí? Para levantarnos de la cama las personas que están postradas, vamos a hacer una escadrita para las personas que viven solas y están postradas, una escadrita hecha con palito de escoba, Soga de colgar la ropa, cortado de esta manera y armado de esta manera, dos metros de soga, atamos en la pata de la cama, vamos como trepando y nos sentamos solos en la cama. Estamos hablando de la autonomía de las personas mayores, muchas personas mayores viven solas, entonces no tienen quien les ayude para, un, para levantarse de la cama, ponerse una media, etcétera. Esto ayuda a la autonomía. Una vez que la persona se sentó en la cama, o quiere a Nuevamente girar. estamos con problemas de audio, Mario. Ah, no me escuchas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bien. Entonces, para girar de la cama, con platos de comer de picar carne o de comer asado estos platitos dos platos la persona se sienta y la jota también se puede parar acá arriba y la giramos sí otro problema vamos al último para lavarse la espalda o rascarse la espalda vamos a usar una percha la percha la doblamos le colocamos una esponja Doblamos de esta manera y llegamos a la espalda. ¿eh? Así de sencillos son los dispositivos que a veces causan gracia, pero no hay en el mercado. no hay Y se necesitan. A tal punto se necesita que les cuente una anécdota, anécdota en La Rioja, hace más de 10 años que estoy caminando el país con esto, una señora dentro de todo el grupo de mujeres levanta la mano y dice Don Don, ¿no tiene algo para ponerse la bombacha? Y todas las mujeres que estaban en el taller se reían. Y sin embargo es otra dificultad. Y ahí desarrolle este aparato, que es, no lo llamamos levantador de bombachas, lo llamamos vestidor, que es un palo de escoba con un gancho en la punta. Entonces, con este gancho levantamos la prenda y con la otra punta bajamos la prenda o nos ponemos un saco de esta manera. En resumen, todos estos dispositivos que están viendo son de muy fácil construcción. ¿Podemos avanzar un poquito más o se detuvo ahí? Porque acá hay una serie de dispositivos importantes que también se necesitan. El próximo paño, justamente. Hay, no, el otro. Estos son los que vimos recién. El próximo. Estos son algunos ejemplos. Fíjense la cantidad de gente que se juntaron las cuidadoras domiciliadas, más de mil, más de mil cuidadoras con Rafael en medio, que fueron capacitadas. Todas las provincias prácticamente, sigamos avanzando. eso ya lo vimos, un poquito más. En algunas, esta fue una exposición, una exposición, les quiero decir que en la India, acá participó el Ministro de Justicia de la India, en la cumbre global de discapacidad que se yo en Tecnópolis hace un par de años, ahí fíjense que estoy con el manual, estoy con los dispositivos, y ahí el ministro de Justicia de la India, le llamó la atención porque nunca los había visto. Entonces se llevó un juego de dispositivos. También estuvimos con Rafael en todos los canales de televisión, ahí fue donde Rafael ganó en el programa Quiero Ser Millonario, ¿se acuerdan? Estuvimos en el programa de Moria Kazan, etcétera. Estos dispositivos no están en el mercado, pero hay otra serie de dispositivos para la cooperativa, importante este tema, lástima que no está la figura acá. Hay otro, otra serie de dispositivos que las personas necesitan, que son los trípodes, trípodes, andadores, los barrales, los barrales, que tienen que estar instalados en todas las casas donde hay personas mayores. Hay países en Europa donde exigen que el barral tiene que estar instalado. Acá son muy caros. Con la cooperativa, haciendo acuerdos con adultos, con PAMI, podemos tener la cooperativa asesorada por el INTI para construir los barrales fijos y barrales articulados. Esto evita accidentes, evitan una muerte. Hay personas mayores que yendo al baño se accidentan. El barral es para eso, para sostenerse y agarrarse. Bueno, en el tema adultos mayores, vamos concluyendo, si no, lo voy a tomar toda la tarde, ya sea de noche casi. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Eh, comentarles a, a todos y, y todas que eh, estamos guardando los mails. Es, ese mail es el al cual... In, ingresaremos el link para el curso, para el taller del próximo jueves, y además, días previos, según lo que habíamos hablado Mario, sí. eh, habría que enviarle eh, el listado de materiales que tienen que tener para, para proceder a la, a la autoconstrucción de estos dispositivos, ¿verdad? Exactamente. Cualquier cosa que no se puedan comunicar conmigo, que se comuniquen con, con ustedes, también con Andis o con o INAES. Exacto. Eh, de todas sí, maneras, mira, pues, están, están pidiendo si eh, podés dejar en el chat eh, tu mail por las dudas, por cualquier consulta que quieran hacer. Eh, sí. ya se y... los dejé. Bárbaro. Este, entonces, eh, Carlos, si no hay más eh, preguntas, eh, si querés dar eh, un cierre junto con Mario. Justo el horario, justo. Bueno Marito, muchas, muchas gracias, gracias a todos y todas, eh, ha sido muy muy productivo, como siempre aprendemos y, y esto, esto es lo importante, seguir aprendiendo y seguir eh, tratando de, de seguir los caminos que forcaron los, los grandes, como, como el caso de, del Tuta, de Mario, eh, y trabajar desde, desde la humildad para resolver... Eh, para, para ayudar a, a, a todo el que lo necesita. Eh, queridos compañeros bueno y compañeras, eh, saludos, saludos a todos y, y esto es el primer round, eh, la, la seguimos. Gracias Mario, muchas gracias. Bueno, gracias Carlos por permitirme este espacio, porque siempre decimos que a veces las soluciones están lejanas y en este caso la tenemos en la mano, tenemos en nuestras manos las soluciones a muchos problemas, y dependemos de la voluntad de cada uno de los que están participando. Así que gracias a, por permitirme participar, a los participantes, como decía Rafael, un beso a las chicas y un abrazo a los hombres. Mario, ahí ya, ya nos pidieron, de eh, la, la coordinadora Amalia, coordinadora de, del NOA, eh, pidió repetir en el, en el NOA. Ah, muy bueno, buena noticia. Avancemos. Gracias, Carlito. Un abrazo grande. Chao a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias por participar. Gracias, Fernando, por tu gran colaboración. Y a Sebastián chao. lo mismo. Gracias, Adiós. Fer. Adiós. Gracias, Adiós. Eva. Gracias chao, chao. a todos y todas.